todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Servidor público A ver, hola señor, ¿qué tal? ¿Está usted bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Espérate Jugar ¡Ay Dios mío, qué nervios! ¡Ay Dios mío, qué nervios! Dos, uno Ahí ya vamos, ¿ok? Vamos para allá, a ver Vamos, vamos, vamos, vamos eh, Ok, me llevo todo Me llevo todo todo, todito, todo. Pero ¿dónde está? Esa es la pregunta. Where is the lana? Where is the lana? Cosas. Espérate. Esto se quita, por favor. Que esto está en medio. Esto está en medio. ¿Qué hace aquí en medio esto? ¿No ves que nos quitas visibilidad al grupo? Te van a destornudar. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No puedes ingresar a esta área. Ah, que es para el otro lado. No sé, ¿para dónde hay que ir? ¿Para el otro lado, verdad? Hay que ir. Está, están muriendo mis compañeros y yo aquí. Tranquilamente, ¿sabes? ¿Qué hace ahí flotando este señor? ¿Qué está usted haciendo ahí? Acérquense, puercos. Espérate. Tienen miedo. ¿Me tenéis miedo o qué? ¿Me tenéis miedo o qué pasa aquí? Por cierto, ahora que caigo Había un juego de construir puentes A ver si me lo consigo descargar Y lo... ¡Toma! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no se puede? Explícamelo Explícame tus motivos ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No sé No sé qué acaba de pasar ¿Quién ha hecho esta porquería de puente? Por favor Pum, pum, pum, pum. Ahí, ahí estamos Ahí estamos ¡Oh, oh, oh! Doble kill ¡Oh, oh, oh! Ole, los caracoles ¿Aquí no hay flechas o qué pasa? Liarlo Vamos a ampliar este puente Ampliemos el puente Ampliemos el puente Oh Agua Agua Agua Agua Agua Ahí, ahí, ahí, colaborando muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Deja, me pica la nariz que me rasco. Hashtag me sirve. Todos en el comentarios. hashtag me sirve. Perfecto. Perfectísimo. Vamos para allá, ya, ya, ya, Vamos para allá Vamos para allá, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, bueno, bueno el puente Bueno el puente Bueno el puente Alejo Fuertes Somos fuertes Voy a hacerle caso a uno de, Que puso en comentarios Que Que corriendo y saltando O sea, que saltando se va más rápido Que, que corriendo Así que Vamos a hacer caso ¿Nen? ¿No era más fácil hacer en línea recta? Pregunto Voy a hacerlo en línea recta Voy a... <risa> Hay uno que se cae Se cayó Se cayó al vacío ¿Para que no? uh, ¿Ves? Para que no pase eso Para que no pase eso Por eso estaba tapando ahí por eso mismo estaba tapando. Te dejo en un comentario fijado, ¿vale? Las redes sociales, mi Discord y mi nick de Discord por si me quieres agregar. Y el correo electrónico por si me quieres mandar cositas también por ahí. ¡Qué buena puntería tengo! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Impresionante! ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Déjalo en los comentarios. Que no se escape, que no se escape, que no se escape, que no se escape. Uh, uh, menudo de Pero votar para qué? ¿Qué son las elecciones en Minecraft? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, que hay que... Ah, amigo, ya lo he pillado. Vale, vale, vale, vale, vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Uh, uh, uh, uh. Aquí viene uno. Aquí viene uno. Acércate, puerco. Oye, pues mola esto, ¿eh? Mola, mola, mola, mola. Vale, y arriba a la derecha. O sea, a la derecha, perdón. Sale... Uy, ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay, señor! ¡Dios! Está costando que flipas tú. ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, sí! Tenemos que ganarle. Tenemos que ganar a este tío, tú. Tenemos que ganar a este tío. ¿Algún truco para, para saber jugar? Pregunto. Quinto pino, tú. Me manda el quinto pino. Buah. Si, si sabéis algún truco para jugar bien PvP, dejármelo aquí en los comentarios, ¿de acuerdo? Vale, vale, vamos, vamos, vamos, chicos, vamos Es que, claro, este no puede jugar hasta que uno de los dos se, se, se muera, ¿sabes? Uf. Es que, no sé por qué, pero su espada me manda el quinto pino Espérate, voy a comer ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Me duele el botón? El botón no, el, <risa> el botón Me duele el botón <risa> Dios, pero es que si te fijas, te manda el quinto pino A lo mejor tiene empuje, ¿Sabes? A mí que, tu, que su espada tiene empuje Porque si no, no me lo explico Es muy bueno A que te pasas el día aquí A que te pasas Este se pasa todo el día aquí jugando Al Minecraft ¡Ay, señor! Y encima me pica la nariz Me pica la nariz ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Y se quita la armadura, en plan Yo te gano sin armadura O eso, o me está dejando ganar Oh, creo que Creo que me ha dejado ganar He roto la racha <ríe> ¿Qué significa? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Vale? Uf, uf ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Uh, ¿He ganado? No, no he ganado. No he ganado. No he ganado, pero lo tenía. Creo que lo tenía.